Hola, mi nombre es Diana Inestrosa, soy nacida en Cali, al igual que soy criada aquí en Cali, en la ciudad de Cali, eh, tengo 22 años, soy tecnóloga en sistema y quiero comentarles mi experiencia con mi cabello afro.